Para iniciar a crear nuestra página, página web, landing page, como deseen, una página corta, simple, en It's My Bio de Social SocialGest, pues tenemos que ir a nuestra cuenta de Social SocialGest y dentro de esta, buscar It's My Video, que es la que ven acá a la izquierda. Damos clic ahí y nos vamos a agregar nuevo a la derecha. Aquí es donde vamos a comenzar a crear nuestra página. ¿Listo? Entonces es súper simple. En primera instancia tenemos que añadir acá el nombre de la marca, que es el usuario que les he mencionado anteriormente, donde yo recomiendo que sea el mismo usuario que tenemos en todas las plataformas de social media. Por ejemplo, el mío es Mika Sabha, entonces yo tendría que poner acá Mika Sabha. Posteriormente colocar un título del enlace, o sea, vamos a poner un título de nuestra marca pero ya más largo, ¿no? Como estamos hablando acá de los agentes inmobiliarios, por ejemplo, digamos que yo soy un agente inmobiliario y ya podemos colocar Micaela Sabja, agente inmobiliario, Micaela Sabja, bienes raíces, asesor inmobiliario, lo que gusten. Y abajo la descripción. ¿Qué es la descripción? es como nuestra misión lo que somos lo que hacemos exacto es lo que va a traer al público a ver toda nuestra página entonces es así como deberíamos comenzar por otro lado tenemos la opción del diseño general que es donde vamos a marcar el color de fondo de nuestra página como ven acá se va a ver así como está el color de mi marca tenemos la opción de añadir el favicon del enlace este favicon se refiere y debe referirse al logo de mi marca el favicon es este loguito que vemos aquí arriba cuando nosotros ingresamos a una página web ese sería el favicon. entonces lo tendríamos que subir Vamos a elegir la plantilla que requerimos para poder generar esta página, esta landing page, esta página web que queremos. ¿Listo? Entonces, para eso, podemos bajar el cursor para poder ver las plantillas disponibles en social SocialGest. Fíjense que tenemos de marketing digital, de personal trainer, eh, para, para una marca de lados, Angela Rivers, que es de Fashion Blogger. Bueno, son diferentes tipos de ejemplos que nosotros nos podemos guiar con una de estas plantillas para generar la nuestra. Algo que nos va a facilitar para hacerlo más rápido y hacerlo eh, eficientemente, si no entendemos mucho todavía este tema. Entonces, lo que podemos hacer en el tema de agente inmobiliario es elegir, cual, la, es elegir alguna de estas que son marcas personales. Podemos elegir Ángela eh, Rivers, que es Fashion Blogger, o también esta otra también, que es Fashion Blogger, o Amelia Jones. Entonces, cualquiera de esas opciones puede acoplarse para lo que queremos. El Personal Trainer también, ya que son marcas personales. A ver, vamos a, a elegir esta. Le damos a aplicar plantilla. Una vez que le hemos dado a aplicar plantilla, fíjense que al lado derecho nos va a ir ya mostrando cómo se va a ver nuestra página que estamos armando. ¿Ven? Entonces tienen imágenes, colores, etcétera, los cuales podemos ir cambiando en la sección de la izquierda que es donde nos va a permitir editar. Una vez que hemos elegido la plantilla, que en el caso eh, nuestro ha sido de Personal Trainer, el cual nos va a permitir generar una página al estilo de marca personal. Nos tenemos que ahora enfocar en lo que es la marca personal de un agente inmobiliario. No, va, no tiene por qué haber una diferenciación, principalmente en la estructura. No podemos, podemos dejarla o podemos cambiarla. El, el cambio acá principal es en las imágenes, en el texto que vayamos a colocar. Entonces, en eso tenemos que enfocarnos. ¿Cómo vamos a editar todo esto? Fíjense que acá, en primera instancia, tenemos un texto. Tenemos este título. Todo esto ha sido editado al, al inicio, en configuración básica. ¿sí? Donde tenemos la descripción. Donde tenemos el diseño general. Es donde podemos editar. Vamos a ponerle un título acá, por ejemplo, agente inmobiliario y la descripción, agente inmobiliario con más de 10 años de experiencia y seguimos. Para ir viendo los cambios acá tenemos que darle a actualizar previsualización. Bueno, no se está mostrando, pero ya, bueno, seguramente luego se va a ir mostrando. Continuamos. Esta imagen, fíjense que es esta. Entonces, acá podemos cambiar. Podemos primero cambiar el tipo de visualización por un carrusel o por un tipo feed. Y también subir imagen de nuestra PC, subir una imagen desde una URL. Podemos subir imágenes desde Canva, que eso es súper bueno porque nos va a ayudar a, eh, no, a tener que subirlas directo desde Canva y no bajarlas a la computadora. Posteriormente, el texto para cambiar, que es el texto que está aquí abajo. Tenemos otro título. Fíjense, todo lo que estamos viendo a la derecha lo tenemos a la izquierda para editar. Aquí está la siguiente imagen donde podemos hacer el mismo cambio que antes se ha mencionado. Por otro lado, si alguna de estas opciones no queremos que aparezcan, le podemos dar aquí a activar o desactivar Fíjense, le vamos y ya desapareció. Ven. También tenemos la opción de duplicar el módulo, o sea este, o borrarlo directamente. Otra de las opciones que tenemos en, el, en la parte de edición es ordenar, ordenar lo que estamos viendo acá a la derecha. Entonces, seguramente tal vez queremos que esta sección, que esta imagen, esté antes que este título. Entonces aquí le vamos a dar a desplazar hacia arriba y se desplaza. Ahora ven que el título está debajo, no está encima como estaba hace un momento. Más eh, información sobre la edición que podemos crear. Ven que tenemos botones aquí que nosotros también podemos editarlos como se ve aquí a la izquierda. Podemos cambiar el texto que dice subscribe, subscribe el enlace para dónde se va, los colores, incluso podemos mover de lugar tal como les he mostrado anteriormente. De la misma forma esta imagen y de la misma forma el video que ponemos aquí al final. Vamos bajando hasta encontrar esa sección y aquí tenemos videos. Este video es un video de YouTube y de la misma forma para finalizar las redes sociales. Aquí podemos agregar más redes sociales hasta 12. Entonces tenemos todas esas opciones y el cambio de colores, como pueden ver acá en esta, en esta sección, donde podemos hacer el cambio del color para que se adecue a nuestra marca personal o a nuestra marca de empresa. Si además de lo que vemos en la plantilla de la derecha, nosotros necesitamos agregar algo aparte de lo que podemos editar, Aquí a la izquierda, en el menú de la izquierda, tenemos absolutamente todo para poder añadir. Tenemos avatar, redes sociales, texto, separador, imágenes, videos, botones, audios, analítica, formularios. Cuando agregamos cualquiera de estos, generalmente se viene abajo. Entonces, si yo le pongo audios, fíjense que se ha agregado abajo, al final. Por lo que tenemos que estar pendientes de eso para... Ponerlo en el orden donde deseamos que esté. De la misma forma, este está apagado. Lo vamos a poner activado. No, no me puede activar porque no hay un enlace. No tenemos un enlace de audio. Entonces vamos a agregar un enlace de audio de Spotify para que no tengamos ese inconveniente. Digamos que es este, no importa el enlace en este momento. Copiar el enlace y vamos a ir a agregar. Entonces, como ya es agregado, ya podemos darle a activar. No me está permitiendo. Ah, bueno, es un enlace de audio individual, me indica. Entonces, tenemos que poner de alguna canción específica y no así del artista. En este caso. Ahora sí tendría que aceptarnos. Listo, ahora sí me ha aceptado. Si yo voy al final, fíjense, ya aparece aquí abajo. Entonces, esa es la forma de trabajar en la edición y en la creación de una página pequeña, de una landing page o una página web simple con SocialGest. Fíjense que no es tan difícil tener una oficina virtual desde diferentes tipos de herramientas como es SocialGest que nos proporciona esta, esta herramienta que se llama It's My Bio, que es estupenda y que además al crear esto nos va a permitir tener un enlace para añadir a nuestro a nuestro instagram por ejemplo que es súper bueno ya que no nos permite enlazar imágenes no entonces es una muy buena opción que yo se las recomiendo y espero que la puedan aplicar no se olviden como les mostré antes van a tener una y una página similar a esta la visualización está muy enfocada al móvil por eso acá la ven aquí ven que a los lados es vacío ven entonces tenemos tenemos esta opción este sitio, por ejemplo, está en mi cuenta de Instagram y desde ahí me pueden contactar, pueden ingresar a mi blog, pueden ingresar a mi podcast, descargar mi reto, ver una conferencia, ver el lanzamiento de mi libro, comprar el libro y crear un link de Instagram como, como este. Y abajo todas mis cuentas de redes y de podcast. Soy Micaela Sabja, autora del libro Marketing Digital Entiendes o Mueres, Magíster en Marketing,